¿Estamos de acuerdo en que existen tres estrategias? Es decir, ante una situación hay tres opciones posibles. La primera, salir huyendo. La segunda, confrontarla. La tercera, la cooperación. Cooperar con esa situación. ¿Pero cuál es la situación? A menudo no sabemos analizar la situación porque el árbol suele cegarnos y no nos permite ver la totalidad del bosque. Los ciudadanos hacen la sociedad. La sociedad no es algo abstracto, sino que es el resultado del comportamiento y de la actitud de los hombres y las mujeres. Los ciudadanos crean el mundo que habitamos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo en el templo de la existencia? Yo visualizo la vida como un templo. Un templo sostenido por cuatro pilares. Cuatro pilares básicos, fundamentales, que se necesitan mutuamente y que deben de estar los cuatro en armonía sincronizados en una misma frecuencia de lo contrario, el templo se derrumba ese es el templo de la persona o del existir de la persona el templo de la existencia humana sentimiento pensamiento palabra obra son cuatro conceptos que tienen que estar en armonía sin embargo, sucede a menudo que piensas una cosa y haces otra. Que sientes una cosa y dices otra. El sistema en el que se vive no permite la armonía del ser humano. El sistema está demostrando ser cruel, inhumano, insensible, codicioso, violento y podríamos aquí extendernos y quizás no estaríamos tan de acuerdo, porque hay muchos matices. Pero hay uno que nos une, y es que la mayoría de las personas no son felices. La mayoría de las personas no trabajan alegres. La mayoría de las personas no desarrollan su potencial humano. Claro que sí, tenemos una posibilidad alternativa al sistema que lo complementa, que lo enriquece, no lo derriba, no lo perjudica. ¿Y cuál es el método? El método, hay un método, hay ideas que nadie puede dejar de, de, de entender, de visualizar, de comprender, que son favorables, que son facilitadoras de una sociedad mejorada, que son beneficiosas, que tienen ventajas, Nación Global Energies. El método Nación Global Energies enriquece el sistema, no lo derriba hemos hablado de que hay tres tipos de estrategias ante una situación la situación del mundo hoy es caótica sin embargo aplicando Método Nación Global Energies lo que obtenemos es la posibilidad de cooperar con esta situación de una manera creativa para dar el logro conjunto de todos los ciudadanos de un mundo saludable, pacífico, solidario y de una empatía que provoca una alegría compartida. Eso es un logro. Eso es un logro de todos. Y nos permite, método Nación Global Energies, no salir huyendo. Y nos permite el no confrontar no perseguir al poder no hace falta derribar ni derrocar simplemente basta con la aplicación del banco mundial dones y talentos que genera la moneda social digital planetaria que a su vez está regida y registrada por el registro público universal gratuito esta fórmula y la concepción de una nación global, la Tierra es nuestra hábitat, nuestro hogar, el hogar de todos los ciudadanos del mundo, la población mundial, la ciudadanía planetaria, toda ella es una gran familia en la Tierra.